Bueno, seguimos en la Feria Gran Canaria Accesible, ahora con Cruz Roja. Eh, ¿Nos dices tu nombre? Eh, Fátima Torres. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo ves la feria? Pues la verdad que muy bien y he visto bastante movimiento, se ve bastante gente y este año la verdad que la veo bastante bien. Qué bueno. ¿Y qué estás haciendo en tu stand? Pues nosotros hoy precisamente estamos con un taller de manualidades que lo están realizando nuestros mayores y un poco lo que estamos es ofreciendo el que las personas que se acerquen puedan hacer con ellos alguna manualidad, algún taller, aparte de toda la información que damos de los distintos proyectos que tenemos referentes a personas mayores y personas con discapacidad en Cruz Roja. Que son muchos, Cruz Roja es una institución grande, con muchos años de vida, ¿verdad? Con muchos proyectos. Exactamente, nosotros dentro del proyecto de personas mayores eh, cubrimos un amplio campo, desde la teleasistencia, desde proyectos de acompañamiento, respiro familiar, así como dentro de personas con discapacidad, pues tenemos también proyectos destinados al tema de transporte adaptado, actividades de ocio, o sea que intentamos cubrir un poco todo. Muy bien, bueno, si quieren conocer más de Cruz Roja, ya saben que aquí en la feria tienen un stand, pueden acercarse, hablar con Fátima y con, conocer un poquito más. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.